En esta ocasión vamos a explicar contenedoras de tamaño fijo. Normalmente el concepto que se utiliza para definir una estructura contenedora de tamaño fijo es arreglos o array. Imagínense usted eh, la definición de un cubículo, de un escaparate ¿sí? o de un cajón Donde previamente se han definido la capacidad de espacios o de cubículos que va a tener ese cajón Esa, esa capacidad de número de cajones o número de espacios va a ser un tamaño fijo Pero pues lo mismo sucede con los arreglos y los arrays. En esta ocasión entonces vamos a empezar a conceptualizar inicialmente cuáles son los elementos mínimos a tener en cuenta, que es una estructura contenedora de tamaño fijo para poder entrar en el desarrollo de un proyecto en Eclipse y Java. Previamente tenemos un, un arreglo, el cual se va a llamar ar, eh, Arnotas. Cada posición del arreglo se va a llamar índice, entonces el índice de la posición 0 el índice de la posición 1, el índice de la posición 2 y así sucesivamente. En cada posición va a existir eh, el almacenamiento de un valor de una nota de tipo doble. Y Si ustedes observan, en este caso este arreglo está almacenando 10 notas. ¿Cuáles son los conceptos elementales a tener en cuenta en una estructura contenedora de tamaño fijo? Primero, que una estructura contenedora de tamaño fijo es un espacio de memoria. Observen ustedes, es un espacio de memoria. ¿Qué tiene un nombre? Observen ustedes que Arnotas se llama el espacio de memoria. Arnotas es el referente y de acuerdo a la posición va a hacer referencia a cada uno de los elementos que están al interior de la, de la estructura. Que contiene un conjunto de datos finitos? Sí, es un conjunto de datos finitos porque el tamaño de la estructura hace que eh, la estructura sea finita, no sea infinita. ¿Sí? En este caso, el número de elementos que pueden almacenarse en esta estructura es de 10 notas. Y es un conjunto de datos homogéneos. ¿Por qué se dice que es una, una estructura contenedora de tamaño fijo o un arreglo? Es un conjunto de datos homogéneos. Pues sencillamente porque los datos que se van a almacenar todos deben de ser del mismo tipo. Estas son las características mínimas a tener en cuenta cuando yo voy a empezar a conceptualizar una estructura de tamaño fijo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vámonos al libro y empecemos con base en estos elementos, empecemos a definir entonces a nivel de programación cómo se aplican todos estos conceptos en un proyecto. <risa> Entonces decíamos de que para definir una estructura existen dos elementos fundamentales que yo debo tener en cuenta al interior de la clase donde voy a trabajar la estructura. Un elemento que es que yo tengo que definir la dimensión o el tamaño de la estructura. Para definir el tamaño de una estructura es necesario tener en cuenta que la definición del tamaño de la estructura debe ser un dato no variable sino que debe ser un dato constante. Es importante tener en cuenta que cada vez que yo vaya a definir la dimensión de un arreglo, debe ser por medio de un dato constante. Entonces, esa es la razón del por qué aquí se dice poble, final, stati, entero, eh, total de estudiante, número 12. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy definiendo que la estructura va a tener una capacidad para almacenar 12 notas. Ese número de espacio lo estoy definiendo de tipo, qué? De tipo entero. No puede ser un dato variable. ¿Por qué? Porque estoy hablando de estructura fija. Y desde antemano le estoy diciendo al compilador que el tamaño de 12 posiciones es inmodificable. No es variable, es inmodificable. Por, tan, por lo tanto, ese dato es, es un dato constante. Entonces, vamos a empezar a trabajar. He abierto aquí Eclipse eh, Inicialmente pensaba explicarles a ustedes el, el proyecto. Pero vamos a empezarlo a hacer poco a poco. Entonces, voy a cerrar este proyecto. Y vamos a, a crear un proyecto nuevo para que poco a poco vayamos creando el desarrollo mismo del proyecto. Entonces vamos a decirle eh, vamos a decirle estructura contenedora de tamaño fijo. Tamaño fijo. Aquí estamos, aquí estamos trabajando ya una estructura de tamaño fijo le voy a decir finish trabajar entonces una vez que hemos creado la clase vamos a crear vamos a crear los paquetes rápidamente le decimos que el paquete mundo que es el primer paquete que creo y el otro paquete ¿sí? vamos a crear el otro paquete que le vamos a llamar le vamos a llamar interfaz aquí están los dos paquetes que inicialmente se crean en la clase entonces eh, vamos a trabajar directamente en el mundo entonces voy a decirle voy a crear una clase que se llama en este caso le voy a llamar a esa clase le voy a llamar arreglo de notas ¿sí? para que trabajemos directamente verifico que eh, esa clase es, que quede en el paquete mundo y me voy en la parte inferior y le voy a decir que eh, que, que si voy a insertar en la clase el método principal, le digo que no, que si va a, va a quedar un método constructores de superclases, tampoco, que si voy a adherir métodos abstractos, tampoco, y si, que si yo sí si quiero que me genere los comentarios, de cada modificación o de cada método que al interior se genere. Entonces, le digo finish, inmediatamente, el interior de la clase mundo se crea, la clase arreglo notas. Lo mismo hago con, la, con el paquete interfaz. En el paquete interfaz vamos a crear la clase principal. Por lo tanto, entonces me voy a File, New, le digo Class. Y en este, recuerden ustedes que la clase principal ¿sí? de un proyecto lleva el mismo nombre del proyecto. Entonces, en este caso, la clase ha de llamarse Estructura Contenedora tamaño fin. Y va a pertenecer al paquete de qué? Al paquete de interfaz, aquí lo tengo. Dentro, ojo, dentro de la clase sí debe estar el método principal, que es public static ese sí va a estar, eh, lo demás los retiro ah y que me generen los comentarios. Eso es lo que normalmente siempre se hace y hemos venido realizando en cada una de las clases. O sea que ya tengo la clase principal y tengo el arreglo de notas. Entonces, nuevamente vuelvo a la clase de arreglo de notas que es ahí donde habíamos empezado a, a trabajar voy a desplegar pues aquí sencillamente entonces arrancamos con el autor ¿sí? eh, fecha eh, tema ¿sí? el tema que ha de tratar el asunto nombre del proyecto nombre del proyecto que estamos realizando y en este caso le voy a decir también que eh, nombre de la clase. Listo. Si hay algunas condiciones, algunas características, pues condicionamiento. Le digo condicionamientos a realizar. Entonces ya aquí eh, existen estos. Este es el bloque de comentarios que me permite identificar la clase. Ya también lo hemos trabajado, no hay, no hay ningún problema esta clase pertenece al paquete mundo tampoco hay ningún, ningún inconveniente y esto sí lo, lo vamos a borrar porque eso ya lo hemos hecho, entonces dentro de la clase arreglo notas lo primero que definimos son los atributos, entonces coloquemos la definición de atributos y cuáles son los dos atributos de acuerdo a lo que hemos hablado aquí, observen ustedes cuáles son esos dos atributos Habíamos dicho que una estructura contenedora de tamaño fijo tiene estas características. Es un espacio de memoria que tiene un nombre. Ah, bueno, a tener en cuenta que cada vez que yo vaya a definir una estructura contenedora de tamaño fijo, le tengo que asignar un nombre. Contiene un conjunto de datos que? Finitos. ¿Eso qué me significa? Que ese conjunto de datos finitos es el tamaño de la estructura. Tengo que definir un tamaño de la estructura y ya habíamos dicho que el tamaño de la estructura es un tamaño de estructura que lo define un dato constante listo y el otro que el conjunto de datos que va a contener la estructura son datos homogéneos o sea que hay que definirle a la estructura un tipo de dato el cual va a, va a indicar qué características van a tener los datos entonces esos son los elementos característicos que cada vez que yo vaya a definir una estructura debo tener en cuenta entonces en este caso y de acuerdo, ojo, de acuerdo al libro me dice que cada vez que yo vaya a definir un, una dimensión, una longitud o el tamaño de la estructura, pues debe ser una, un dato constante. Entonces aquí lo digo, vamos a cambiarle public, no le vamos a colocar public, le vamos a decirle eh, private, porque voy a definir la dimensión del arreglo, lo voy a definir como un atributo, entonces le voy a decir private, final, static, entero, eh, vamos a decirle dimensión o tal estudiante es independiente y le vamos a colocar un tamaño entonces vuelvo nuevamente y le digo entonces private ¿sí? final static le voy a decir el tamaño y le voy a decir por ejemplo eh, dim supónganse que sea dim entonces aquí le voy a colocar dim y le asigno un valor Aquí le estoy asignando un valor, le voy a asignar 10. En este caso, ya he definido la dimensión del, del arreglo. Ahora voy a definir o la otra parte que me están diciendo que yo tengo que asignarle un nombre al arreglo. Entonces, en este caso le voy a decir private, entero, ¿sí? Le voy a decir las características del arreglo. Y a este le voy a decir, por ejemplo, eh, ar, no, también. Pues, aquí Así se va a llamar el arreglo, mira. Ahí están los dos atributos característicos. Entonces, le estoy diciendo el tamaño o la dimensión del arreglo, el nombre del arreglo, y que va a contener datos homogéneos de tipo qué? De tipo entero. Esos son los dos elementos que yo debo tener en cuenta cada vez que yo vaya a definir un arreglo. Ahora, ¿hasta ahí qué hemos hecho? Pues lo que hemos hecho es, hemos definido el arreglo. Vamos a crearlo. ¿Dónde se crea el arreglo? Pues el arreglo se crea en el método qué? en el método constructor entonces en este caso lo que yo normalmente siempre hago entonces como ya tengo el método constructor entonces eh, le digo public arreglo de notas observen ustedes y le digo voy a empezar a, a crear el arreglo ¿Qué es crear el arreglo pues sencillamente eh, abrir un espacio de memoria ¿sí? con esas características que previamente en los atributos he definido entonces le voy a decir por ejemplo que ar notas asignele asignele que? asignele new de qué, de tipo entero abrame un espacio ojo, de tipo entero para ar sus notas sí. y de qué tamaño? pues sencillamente de tamaño que? dim con eso, estoy en este momento creando, estoy creando el arreglo. Entonces, a esto le voy a colocar un comentario que le voy a llamar eh, método constructor. O sea, ya he creado el arreglo. Sí. Ahora, ¿qué más se puede hacer con el arreglo? Pues sencillamente, por ejemplo, consultar, consultar la dimensión del arreglo. Entonces, vamos a consultar la dimensión del arreglo. Entonces vamos a generar los métodos los métodos de consulta ¿sí? y el primer método de consulta es permite conocer la dimensión o tamaño del arreglo pues sencillamente ya esos procesos nosotros los, los hemos venido trabajando entonces le digo public ¿sí? el tamaño del arreglo es un tamaño de tipo qué? de tipo entero entonces entero ¿sí? Le digo get tamaño tamaño arreglo. Miren, ahí está. sí Esto es un método que me permite, me permite retornar retornar el tamaño del arreglo. Ahí está, miren. ¿Y cómo defino el tamaño del arreglo? Pues sencillamente le digo arnotas.lem. Mírenlo ahí. Ahí tengo eso. Esta es una instrucción propia de java que me permite retornar la longitud o el tamaño del arreglo en este caso qué valor me estaría retornando me estaría retornando el valor de 10 y ese es el primer elemento que normalmente siempre se hace eh, en una clase cuando trabajan arreglo retornar el tamaño otro elemento que es es conocer la posición del arreglo conocer eh, el valor de una posición entonces Consultar un elemento, normalmente uno pues dice eso así, ¿no? Entonces public, entero, de tipo entero, el get, get. entonces es consultar, consultar o, o, ¿qué le digo? Sí, consultar elemento, entonces get elemento arreglo, o como la sí, get consultar elemento, ahí está. Para consultar un elemento se necesita que, en, que me digan en qué posición entonces de acuerdo a esa posición de acuerdo a esa posición yo consulto el elemento entonces en este caso le digo return y de acuerdo a esa posición entonces le digo que ar notas su qué su post y con eso estoy retornando estoy retornando el elemento de la posición que me están indicando que retorne ese es normalmente siempre el elemento que el, el método perdón que me permite siempre conocer un elemento de un arreglo entonces vamos a, vamos aquí a a, a generar a generar su comentario entonces permite conocer el el, el elemento del arreglo de acuerdo con el parámetro de acuerdo con el parámetro enviado ¿Sí? y el parámetro enviado me está indicando la posición entonces de acuerdo a, a, con el parámetro enviado de la posición, listo, ahí está ahora eh, ¿qué otro elemento debo de tener en cuenta en, en la clase? pues el otro elemento que debo tener en cuenta es modificar modificar un elemento del arreglo, entonces vamos a hacer esto. Entonces pues, le digo public eh, voy eh, set si ¿sí? modificar elemento. Para modificar un elemento, entonces me tienen que enviar la posición de qué elemento voy a, voy a modificar, en qué posición voy a modificar el elemento y el elemento que yo voy a modificar. Entonces aquí lo voy a decir l elemento esos son los dos, los, los dos elementos como parámetros que se requieren. Entonces sencillamente le digo que a sus notas, sí, en la posición pos, asignele elemento, sin importar sin importar el elemento anterior que había ahí, porque lo que hace eh, se entra y se sobrescribe sobre el elemento que ya previamente existe. Eso es lo que normalmente siempre se hace cuando yo voy a modificar un elemento de un arreglo. Listo, entonces, con base en estos elementos, entonces yo ahora sí puedo empezar a trabajar la estructura contenedora. ¿Y qué es trabajar la estructura contenedora? Pues lo primero que normalmente siempre se hace es, miremos el taller. El taller nos dice que después de definir esto, de definir las constantes, de definir los atributos del, del, del arreglo, posteriormente él dice que se debe inicializar, se debe, se debe inicializar, perdón, se debe crear el arreglo, mira aquí cómo lo crea, nota new doble total estudiante, o sea que mire que por ejemplo, ah, que el arreglo va a ser de tipo no doble, ah bueno, entonces vamos a trabajarlo de tipo doble en, en el caso de nosotros, entonces no le digamos que el arreglo va a contener datos de tipo entero, aquí, sino que va a decir de tipo que doble, aquí está, ¿sí?, eso me genera que aquí hay unos errores que tengo que modificarlo. Entonces le digo doble. Y aquí también, ¿sí? Aquí va a ser doble. Porque él me retorna un dato de tipo doble. El elemento aquí va a ser, debe ser doble. ¿Sí? O la nota debe ser doble. Y en otra, esta, esta es la posición. La posición es entera. El tamaño es entero. Listo. Eso ya era todo lo que habíamos que... Eh, teníamos que modificar ahora volvamos nuevamente ya lo crea, en, en el libro se crea el arreglo, me parece que en el proyecto ellos lo inicializan todas las notas las inicializan con cero o sea que vamos a inicializar el arreglo, entonces dentro del método constructor yo puedo inicializar el arreglo ¿cómo lo inicializo? pues sencillamente por medio de una estructura por ejemplo le digo for le digo entero y Igual a cero. ¿Sí? Le digo que i menor. Observen. Es si i menor que. Listo. y menor que puede ser que Dino o, o puedo llamar el método de consulta. Que me diga getTamaño. Entonces le digo get tamaño Arreglo. Observen ustedes. Yo puedo hacer esto. Y después le digo. Después le digo que i más más. Observen ustedes, ahí está. Entonces le digo que a ar su notas en la posición i asignele, por ejemplo, 0.0.0. ¿sí? Y con eso inicializo completamente todo el arreglo. Eso es lo que normalmente siempre hace el, el, el, el, hace el proyecto. Crea el arreglo y después de crear el arreglo, pues sencillamente lo inicializa con notas 0.0 ahora una vez que ese proceso lo hace pues sencillamente ahora sí me voy a la clase principal y en la clase principal pues eh, vamos a hacer algunas, algunas cosas un poco diferentes a, a lo que existe en el proyecto entonces aquí nuevamente le decimos autor le decimos la fecha en que estamos haciendo esto el tema el asunto que está tratando, nombre del proyecto, ¿sí? nombre de la clase y eh, los condicionamientos, las, eh, los, eh, las condiciones o condicionamientos propias de la clase. Esos son los elementos a tener en cuenta. Listo. Ahora, ¿qué, qué debo hacer? Debo decir que, por ejemplo, que esta clase pertenece al paquete interfaz, pero a su vez atención, es importante empezar a importar unas clases entonces necesito importar, por ejemplo la clase, la clase arreglo notas, ¿sí? Entonces le digo que esa clase arreglo notas pertenece al paquete mundo, punto, y ahí está, arreglo notas ya la traje, mire, necesito vamos a generar los números vamos a generar vamos a editar los números desde la consola vamos a digitar los números de la consola o las notas de la consola, por lo tanto ustedes vamos a trabajar una clase que se llama Scanner esa clase pertenece a Java de la utilería o del paquete útil ¿sí? y esa clase se llama Scanner, observen ustedes ahí está, mirenla ¿Sí? con esa clase esa clase es la que me permite abrir el buffer de entrada de datos y digitar datos desde la consola entonces eso es lo que vamos a hacer para poder digitar las notas, las notas que se, que se generan al interior del, del arreglo. Entonces, estando en la clase principal, aquí observen. aquí estoy en la clase principal, esta es la clase principal y este es el método principal. Entonces, dentro del método principal vamos a generar algunos procesos que me permitan trabajar la estructura. Entonces lo primero que voy a hacer vamos a, a generar las notas desde la consola entonces vamos a generarle como un, un comentario que diga eh, se genera las notas desde la consola ¿Sí? entonces antes de abrir la nota entonces tengo que definir algunos elementos cuál el primer elemento que yo tengo que definir es debo definir un objeto entonces aquí definición de Objetos instanciadores Instanciadores Para cada clase Entonces el primer objeto Entonces le digo que Arreglo Arreglo de notas sí Y le digo Oye que este es el, el objeto Que me va a instanciar La clase arreglo de notas Entonces le digo New ¿sí? Arreglo De notas e invoco el método constructor al invocar el método constructor inmediatamente. en invocar este método constructor me voy para arreglo de notas e inmediatamente en arreglo de notas se crea el arreglo y a su vez se inicializa asignándole notas a todas las posiciones asignándole la nota 0.0 es lo que normalmente siempre se hace Sí, listo una vez que eh, eso se realiza entonces eh, Ahora vamos a, a crear el otro arreglo. que Perdón, vamos a crear el otro objeto. Entonces el otro objeto es de, de, de la clase scanner. Yo le digo scanner. Le digo indata. Sí, así se llama el objeto que normalmente yo creo. Y le digo eh, scanner. Llamo el método. El método constructor y le digo que existe que me haga el favor y me abra el sistema de entrada de datos para yo, poder digitar, para yo poder digitar datos de la consola, eso es a grandes rasgos lo que normalmente siempre se hace para abrir el buffer de entrada de datos, listo, teniendo ya los, los dos objetos instanciadores pues sencillamente empiezo a generar, voy a generar las notas desde la consola entonces se genera las notas desde la consola ¿qué es lo, qué, qué es lo que voy a hacer para generar las notas de la consola? primero empezar a recorrer el arreglo entonces le digo que voy a, voy a crear un ciclo for, o digámoslo con un ciclo while aquí entonces para que, trabajarlo con un ciclo while tengo la condición de inicio, entonces tengo que definir una condición de inicio, entonces le digo por ejemplo que entero y igual a cero miren ahí está en mi condición de inicio le digo que mientras que mientras que i sea menor sea menor que quién que oye voy a instanciar el método que me retorno que me retorna el tamaño get tamaño arreglo ¿Sí? entonces aquí está el método entonces le digo que mientras que i sea menor que el tamaño del arreglo ojo qué voy a hacer pues sencillamente ahora sí abro llaves y le digo hazme el favor y me recorre el arreglo entonces voy a empezar a recorrer, le digo, primero que todo voy a crear una variable temporal, aquí está, temporal, miren, observen ustedes, temporal va a ser de tipo que, doble, y se llama temporal, para que ustedes lo entiendan un poquito mejor así, temporal es de tipo doble y va a recibir va a recibir la nota que se digite desde la consola entonces antes de eso yo voy a mandar un mensaje observen ustedes voy a mandar un mensaje que diga system o print line ¿sí? y le voy a decir por ejemplo voy a decirle por ejemplo dijiste dijiste la nota porque sí ahí está miren. ¿Sí? y ahora realizo, realizo la captura, entonces le digo que a tem, entonces le digo que, in data, in data punto, entonces le digo parse, sí. vamos a mirarlo aquí, ya. punto, y entonces me aparecen, los métodos que me permiten, capturar desde la consola, un dato de tipo doble, no entero, sino doble, entonces aquí están, pues lo veo aquí está mira. Aquí está Nest nest by NesByte, nest entero NesEntero, IN, ¿sí? NesLong. Entonces, en este caso yo le decir un Float. ¿ya? Aquí están todos los datos de NesShort. NesShort, NesLong, ¿sí? ¿Cuál de datos yo necesito que me que me capture este con NesNesFloat? Entonces, de hoy y con esto yo puedo capturar un dato de tipo que un dato de tipo real. Listo, ahí lo voy, a, lo voy a hacer una vez capturado o generado desde la consola el dato real, pues sencillamente ahora se lo asigno a donde se lo asigno al arreglo. ¿Cómo hago para asignárselo al arreglo? Entonces le digo que llamo oye. Y aquí están, miren. Aquí está el, el método que me permita modificar. Por aquí está, melo. Aquí, set modificar elemento. Miren. Set modificar elemento del arreglo. ¿Sí? ¿Qué le envío? La posición. ¿Quién tiene la posición? i? O sea, hágame el favor. Y me inserta ese valor que yo acabo de digitar. Insérteme en la posición i. Listo, ya lo envié. Ahora, eh, ¿qué valor voy a mandar? Pues el valor que tiene quién. Tem. Mírenlo ahí. Esos son los dos elementos que normalmente siempre se tienen. ¿sí? Y con base en esos dos, en esos dos elementos, ¿sí? como, eh, como argumentos, los, el parámetro acá en el arreglo notas, aquí por favor, cuando eh, POS recibe el valor de I y ELEMENTO recibe el valor de, de, de TEMPORAL, inmediatamente le dice a dar su nota en la, en la posición POS, a la ese ELEMENTO, que son los dos parámetros que se tienen acá. Entonces, con base en esos dos elementos pues así se, se empieza a trabajar o se empieza a cargar el, el arreglo y de esta manera entonces ahora incremento ahí más más mire que esto es lo que normalmente se trabaja con el, con la estructura cíclica for pero aquí lo estamos implementando con una estructura cíclica Y para que cambiemos y miren ustedes que también se puede de esta manera que he hecho pues de esta manera he cargado el arreglo ahora vamos a consultarlo, vamos a consultar todos los elementos que se generaron desde el arreglo, entonces vamos a hacerlo otra vez, entonces le digo vamos a mandar un mensaje por pantalla, system o print y le digo por ejemplo le digo notas del arreglo notas del arreglo aquí están bien ¿Sí? estas son las notas que existen en el arreglo, que van a existir en el arreglo y que se digitaron en el arreglo entonces ¿cómo lo hago para mostrarlo? pues sencillamente eh, ah, vamos a colocarle aquí un, un print line para que una vez que salga el, este mensaje una vez que salga este mensaje haga un salto de línea y me muestre las notas entonces aquí está entonces, le digo por vamos a dejarlo con el por entero y ¿sí? aquí dámosle como ya está declarado entregámosle y nuevamente inicialicémoslo en que en cero punto y coma ahora le digo que y nuevamente menor menor que quién que object aquí está object get aquí lo tengo que consultar tamaño ahí está tamaño del arreglo punto y coma y más más ¿sí? Ahora le digo abro las llaves y que necesito que me haga favor y me lo muestre. Entonces sencillamente le digo system. O, print line. Print, digámosle print. Y que me va a mostrar. Me va a mostrar entonces el arreglo. Entonces le digo object. Y hágame el favor, y necesito consultar cada elemento. Entonces, el elemento, ¿de qué posición? De la posición que y y con eso estoy consultando cada uno de los elementos del arreglo. Ya. Esto es sencillamente, con, con estas líneas de código consulto el arreglo. Y con estas líneas de código que acabamos de hacer, pues estamos haciendo, eh, insertando un elemento en una posición del arreglo. ¿sí? Eso es básicamente lo que eh, se trabaja. Vamos a, a guardar y vamos a ejecutar. Observen ustedes que me dice digite nota, entonces ya empiezo a digitar la nota, le digo por ejemplo 4.5, digite nota, le digo eh, 2.7, digite nota, le digo 4.4, digite nota, le digo 3.7, digite nota, le digo 3.9, digite nota, le digo 4.6, digite nota, le digo 4.8, digite nota, le digo 2.6 ¿Sí? Y dijiste nota, le digo 2.9 Ah, dijiste nota, 3.0 ¿Sí? Y ahí están, miren, ahí están todas las notas, miren, 4.52 ¿Sí? Lo que pasa aquí que aquí me, aquí me salió eh, 4.5 después 2.7 ¿Sí? Después 4.4 y todos los decimales entonces vamos, vamos a, a mirar, si ustedes observan ustedes ese, eh, esa es la parte donde nos muestra la cantidad de decimales vamos a hacer un salto de línea para que nos lo muestre adecuadamente aquí entonces digámosle eh, LN y aquí digámosle vamos a inventarnos algo aquí entonces digámosle que I I más 1 I más 1 para que nos diga la primera nota la segunda nota, la tercera nota ¿sí? entonces, I más 1 y aquí le colocamos más. Aquí le colocamos un punto. ¿Sí? Más. Y así nos va a aparecer. ¿Sí? Y aquí, en vez de estar digitando esta nota, pues la verdad es que esto se vuelve muy cansón. Vamos a ver que nos la genere automáticamente. Entonces, le voy a decir que en vez de que eh, vamos a dejar esto en comentarios, pilas vamos a dejar toda esta línea en comentarios para que ustedes. Eh, observen ustedes cómo se genera desde la consola el arreglo ahí se los dejo. sí ah perdón que aquí estaba cerrándose entonces aquí se queda queda completamente el arreglo y toda esta línea toda esta línea queda en comentario y vamos a hacer lo que nos lo genera automáticamente entonces para eso entonces eh, voy a importar la clase que me permita generar obviamente Java punto útil.random si ¿Sí? con random yo genero eh, yo genero un método aleatorio entonces nuevamente lo voy a hacer con con why. entonces como aquí ya lo tengo pues sencillamente lo copio y lo pego entonces observen ustedes aquí está la, la estructura cíclica ¿sí? y sencillamente le quito este voy a quitarle esa y le digo que atén asínele entonces aquí va a crear el otro el otro objeto entonces le digo que random le digo que oye oye ale, aleatorio asínele new de random y le digo que aquí invoco el método constructor y con eso más que suficiente entonces en la parte en la parte temporal le digo que oye ale sí y aquí le digo que vamos observen ustedes que es importante que ustedes miren cuando yo le digo oye ale punto me muestran todos los métodos que me permiten generar aleatoriamente un número entonces yo le digo mírenlo aquí Hágame mejor y me genera un número doble ojo o floa, mírenlo aquí, floa o doble, digámosle que floa, ¿sí? Entonces yo le digo floa en este rango, en el rango de eh, 6.0, ¿sí? En ese rango, recuerden ustedes que él siempre me lo hace menos 1, entonces le digo en el rango de 6.0. Entonces después le digo que cojo ese valor, que se le asigna a atem aquí me aparece un error, Vamos a mirar qué error me sale. El método netfloat eh, en el método random no aplica con argumentos. Ah, no me está aplicando con argumentos. Ese. Entonces, miremos el otro. Vamos a mirar el otro. Digámosle nets, nets doble. Vamos a ver si me permite con doble este también. No, tampoco me permite con argumentos. No me lo permite con argumentos. Vamos a ver. Eh, no está aplicable para el argumento. Bueno, supóngase que entonces que sean enteros. Entonces le digo NES, NES enteros. ¿sí? Y aquí le digo que me genere una nota menos de 6. ¿sí? Entre 0 a 5. Que me genere esa nota. Y aquí le digo que eh, con, cojo esa nota y se le envío. Se le envío a al arreglo por medio de este método se debe modificar elemento y, y más más y con esto ya he generado las notas randómicamente ahora las voy a mostrar entonces con esto lo estoy mostrando y observen ustedes salvo, compilo y ejecuto y aquí están todas las notas observen ustedes miren ¿Sí? notas del arreglo como se generan aleatoriamente y aquí están las notas, miren 5.0, 3.0, 2.0 ¿sí? aquí están todas las notas miren. y la última nota 0.0, eso son todas las notas que se generaron randómicamente, entonces con base en estos elementos atención a lo siguiente, con base en estos elementos, es que normalmente siempre ¿qué es lo que se hace? pues sencillamente lo que se hace es eh, empezar a trabajar, ¿qué es lo que nos preguntan? El, ¿qué es lo que nos preguntan en el taller, entonces me voy para el taller ¿sí? y me dicen en el taller que me dice, una vez que usted haya creado vamos a leerlo tranquilamente y no que ya nos cogió la tarde y nos quedan 45 minutos para la conferencia, nos dice, nos dice así eh, el profesor del curso ha detectado que ha sido muy exigente durante el desarrollo de la clase y por tanto desea realizar una curva sobre las notas del curso eh, ah, bueno, eh, voy a abrir voy a abrir los micrófonos. Sí, yo no sé si hay alguna pregunta. Eh, Leonardo tiene alguna pregunta. Francis tiene alguna pregunta. O David o Daniel tienen alguna pregunta que hacer para que hasta ahí aclaremos las cosas. No sé si, si existe alguna pregunta. Ahí les estoy escuchando a todos. Bueno, listo, Francis. Eh, ¿David tiene alguna pregunta? ¿Tiene el micrófono abierto, David? Si usted quiere para que hable o... Listo, gracias David. Eh, Leonardo, ¿alguna pregunta? Listo, listo. Bueno Leonardo, listo hermano. Eh, Paola. ¿Alguna pre. Ah bueno. Bueno Paola, pero ya estás aquí, ya estás presente, listo. Entonces continuamos. Continuamos, entonces muchachos, les voy a cerrar el micrófono otra vez para que entonces poder seguir, eh, para que no me genere feedback los micrófonos y poder seguir o continuar conversando entonces, ¿qué hemos hecho hasta el momento? lo que hemos hecho hasta el momento es generar eh, generar primero eh, vamos a, a la clase arreglos, crear el arreglo aquí está, lo hemos creado después lo inicializamos en cero observen ustedes, aquí lo inicializamos en cero después eh, creamos los métodos, los métodos de consulta y los métodos de modificación este método de consulta me permite consultar la dimensión del arreglo este me permite consultar un elemento del arreglo y este método me permite eh, modificar o asignar un elemento al arreglo entonces eso es lo que hicimos en la clase de arreglo en la clase principal que hicimos pues sencillamente hemos creado todos los elementos necesarios para poder trabajar creamos el objeto que, me, me, que me, me permite instanciar la clase, los elementos de la clase. Con estos eh, elementos hicimos cargar el arreglo desde la consola, ¿sí? o sea, desde el teclado editando nota por nota, o generando randómicamente los números como lo, hicimos, como lo hicimos aquí. Entonces, por eso les dejé este en comentario y les estamos trabajando con este. Bueno, posteriormente... Eh, ¿Cómo mostrar el arreglo? Pues sencillamente lo que yo hago es un ciclo for, ¿sí? Donde inicialmente lo inicializo en cero, eh, consulto la dimensión, aquí la consulto. Él me retorna la dimensión y con base en la dimensión, pues yo recorro el arreglo diciéndole que get, hazme favor y me consulta un elemento, cada elemento, de acuerdo a la posición i, y. y de esa manera es que yo recorro el arreglo. Ahora, ¿qué me está diciendo, por ejemplo... El, el taller voy al taller y el taller me dice que el profesor de curso ha detectado que ha sido muy exigente durante el desarrollo de la clase y por tanto desea realizar una curva sobre la nota del curso la curva consiste en asignarle 0.5 más de nota a todos aquellos estudiantes que estén por debajo del promedio y 0.3 más denota a todos aquellos estudiantes que estén por encima del promedio eso que me significa que yo tengo que hacer un método que me calcule el promedio tengo que hacer un método sí, y con base en ese método pues inmediatamente hago, hago el proceso entonces vamos a hacer esa parte entonces ven ustedes que eh, voy al proyecto donde calculo el, el dónde voy a calcular el promedio si ustedes quieren puedo crear aquí aquí puedo crear un, un método sí o lo puedo hacer en la clase como ustedes quieran sí si quieren hagámoslo aquí vamos a calcular el promedio en la clase de arreglo de notas entonces vamos a decirle public le digo voy sí eh, ah no que me diga retorne entonces retune entonces el promedio sea doble entonces doble y le digo set eh, perdón, eh, get calcular promedio ¿sí? ahí está listo, para calcular el promedio que necesito pues necesito recorrer completamente todo el arreglo, entonces le digo for entero i igual a 0 punto y coma le digo que i menor que quien entonces le digo menor ah perdón, le digo que I menor que quien. Pues acá tengo el método, ojo, acá tengo el método que me lanza, que me trae el, el, el tamaño del arreglo. regla, entonces menor que ese método, sí. punto y coma. Y le digo y más más. Listo. Ahora eh, abro llaves cierro llaves y aquí está aquí está completamente el método ¿Sí? para calcular el promedio ¿qué debo hacer? pues sumar todos los elementos del arreglo, los sumo y después ojo después de sumar los elementos del arreglo ¿qué hago? pues los divido entonces sencillamente entonces, voy a hacer una sumatoria, por lo tanto al interior del método voy a crear un dato de tipo entero ah, porque es doble, entonces de tipo doble ¿sí? que se llama aqun. Es un acumulador, entonces le digo que acu ¿sí? Así me el valor de acu más el arreglo, los elementos del arreglo. Entonces, los elementos del arreglo es que entonces aquí aparece un método que me dice me dice consultar elemento del arreglo. Aquí está, miren, mírelo, mírelo aquí. ¿Sí? Entonces, ese ese método lo voy a llamar yo aquí. ¿Sí? ¿Y qué le envío? Le envío el valor de ¿quién? Le envío el valor de... Mírenlo ahí. ¿Sí? Bueno, ahí está. Entonces, yo le estoy diciendo, assínele a CUN el valor de Kuhn. ¿Cuánto vale Kuhn? Ah, yo tengo que inicializar a Kuhn, Entonces, por eso voy a inicializar a Kuhn en ¿cuánto? Voy a inicializar en 0.0. ¿Sí? Recuerden que los datos son datos dobles. Entonces, aquí está, miren. Get, ¿sí? Aquí está. Entonces, me dice que... Ah, bueno, me falta retornarlo. Entonces... Aquí, con, con, este, con, este con esta estructura cíclica for, yo puedo acumular todos los elementos del arreglo. Hago el recorrido, ¿sí? hágame el favor y me trae el elemento, aquí estoy diciendo hágame el favor y me trae el elemento de la posición i, y, y lo sumo con acun y después vuelvo y lo acumulo. ¿sí? Una vez que acumulo todos los elementos, o sumo todos los elementos, hago una sumatoria de todos los elementos, una vez que haga eso, entonces, ¿qué hago? Ahora sí, observen. Anda, le digo coma, le digo promedio, doble, de tipo doble. Y le digo que a promedio, asígnele el valor de acum ¿sobre quién? Sobre el número, sobre el número de elementos que existen en el arreglo. ¿Quién me da ese dato? Pues me lo da el tamaño del arreglo. Mírenlo aquí, aquí me lo da. Entonces, Copio ese señor, ¿sí? Y ahí está, miren. ¿Cómo hacen esto calculo que calculo el promedio del arreglo sí ¿Por qué me sale el error porque es que todavía el método me dice que el método debe retornar un valor de tipo que doble todavía no lo ha retornado apenas le coloque el return me, me desaparece el error o sea return si ¿sí es que ya desapareció el, arreglo, el, el error arriba entonces return le digo que promedio miren ahí está Sí. este es el método que me calcula el promedio de todos los elementos de todos los elementos del arreglo. Sí. Pues. Ahora me voy para la clase principal. Ojo, vamos a salvar todos estos elementos. Salvémoslo. Me voy para la clase principal. Y ya. Con todos estos elementos. Ustedes vamos a mirar aquí. Se generan las notas desde la consola. Aquí. Vamos a colocar un comentario que diga. Se generan las notas randómicamente sí. ahora, aquí se se recorre el arreglo para mostrar por pantalla cada uno de de sus elementos o sea, ven bueno, ahí? ahí está bien ahora qué vamos a hacer pues de acuerdo al taller el taller me dice que que necesito hacer una curva para que los elementos como ya calculé el promedio entonces me dice que la nota que esté por debajo del promedio le leo o oh, me dice así la curva consiste en asignarles 0.5 0.5 más denota a todos aquellos estudiantes que estén por debajo del promedio por debajo del promedio se ven aquí ya. y 0.3 más denota a todos aquellos estudiantes que estén por encima del promedio entonces lo que vamos a hacer pues, nuevamente vamos a recorrer el arreglo y una vez que el arreglo se recorra pues inmediatamente eh, asignamos ese proceso pues ese proceso por ejemplo con los estudiantes de, de tecnología eh, la verdad es que ellos eh, han avanzado mucho. Existe con ellos la posibilidad de hacer ese análisis. El jueves pasado en la noche hicimos todo ese análisis. ¿sí? Y esa es la razón del por qué eh, se pudo avanzar adecuadamente. Entonces, hagámoslo otra vez. Entonces voy al voy al proyecto. Aquí tengo el proyecto. Y entonces hago el recorrido. Voy a hacer el recorrido aquí. Pero le digo. Digo, se recorre el arreglo con el fin de realizar curva, ¿sí? Entonces, este es, para irnos ganando un poquito más de tiempo, lo pego, ¿sí? Y quito esta línea de código que no me interesan por el momento, ¿sí? Listo, entonces, esa es la estructura cíclica ya está ya está definida ahora empiezo a recorrer el arreglo ¿y qué pregunto? entonces pregunto si cada elemento del arreglo está por debajo entonces o sea, vamos a preguntar eso, entonces pregunto si pilas paola aquí, mira paola si voy a preguntar que si el elemento del arreglo, entonces le digo oye punto voy a consultar el primer elemento del arreglo le digo consultar elemento del arreglo de la posición i ¿sí? si ese elemento de esa posición está por debajo del promedio como hago, cómo defino el promedio, entonces le digo oye, punto y por acá me va a aparecer un método que se llama promedio, vamos a buscarlo por aquí se debe llamar aquí está, get calcular getCalcularPromedio Mírenlo ahí ¿sí? que si el elemento de la posición i del arreglo Está por debajo del promedio. Si me dice que sí, ¿qué hago? Entonces, yo no me acuerdo qué es lo que voy a hacer. Me dice que la curva consiste en asignarle 0.5 más de nota a todos aquellos estudiantes que estén por debajo del promedio. Ah, listo. Entonces, si está por debajo del promedio, entonces le digo, voy a asignarle, a ese elemento le voy a asignar 5 puntos más de nota. Entonces, le digo que a object punto, ¿sí?, le voy a decir que a oye punto, aquí nuevamente tomo ese elemento de la posición I, lo tomo. Y que me haga el favor y me le asigne a ese elemento, hágame el favor y me le asigne a ese elemento esto. El valor que inicialmente tiene de la nota, supóngase que tiene, por ejemplo, 4, eh, tiene 2,5, 2, supóngase, entonces aquí si tiene 2,5, entonces hágame el favor y me lo asigna. A ese espacio así me merece 2.5 más más 0.5, ¿sí? Porque me dice más de nota. Entonces ahí está y con eso estoy calculando que estoy calculando... Ah, perdón, perdón, que aquí estoy cometiendo un error. Aquí estoy cometiendo un error gravísimo, ¿sí? Pues todo es por culpa de Paola porque Paola me está haciendo señas de, por acá. Entonces es que... Aquí no voy a consultar el elemento. Y no que voy a modificar el elemento. Ojo. Voy a modificar el elemento. ¿Sí? Entonces. Ese procedimiento lo tengo que hacer por, entonces, por fuera. Entonces mire lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo siguiente. Háganme el favor. Y le dice entonces. Mire lo que vamos a hacer aquí. Le digo que. Punto. Y le digo por acá. Modificar. Calcular. Consultar por aquí debe existir, aquí está, modificar elemento, mire, ¿sí? modificar elemento aquí está entonces, este, este procedimiento de acuerdo a esa línea de código no la podemos hacer así todavía, entonces vamos a hacerla de la siguiente manera, no se preocupen ustedes que vamos a hacerlo así miren entonces le digo, aquí le digo abro llaves ¿Sí? para que no me no me y le digo que vamos a crear una variable temporal, le digo que a temporal, como ya está creada, no hay problema, Asignele. asínele a temporal, asínele, ¿Sí? Consúlteme el elemento, mire. De la posición I. Y a ese elemento de la posición I, asúmele, sí, eh, sí, eh, súmele 0.5. Y todo eso se lo asignamos a quién? Se lo asignamos a temporal. Mírenlo aquí. A temporal. ¿Sí? O sea, ¿cuánto de nota tiene? Pues supóngase que estoy consultando el elemento de la posición I. Y tiene, supóngase que tiene 2.5. Más 0.5 le da 3. ¿A quién se lo asignamos? Se lo asignamos a T. ¿sí? Una vez que esa nota se la asigno yo a ten, ahora qué hago, se le voy a enviar nuevamente al arreglo para modificar la nota. ¿Cómo lo hago? Pues sencillamente le digo, oye, sé modificar el elemento y me hace el favor. ¿Qué elemento va a modificar o qué nota voy a modificar? De la posición que. De la posición I. Y? y qué valor va a modificar. ¿Con qué valor lo voy a modificar? Con el valor que tiene en este caso ten Entonces aquí envío a ten. Mírenlo ahí. Sí. De esta manera. De esta manera es que yo modifico ojo, o aumento 0.5 a todas las notas que están por debajo del promedio. Mírenlo aquí, por debajo del promedio. Ahora, los que no están por debajo del promedio, entonces le digo else. ¿sí? Si no están por debajo del promedio, ¿están qué? Están por encima. ¿sí? ¿Y si están por encima, qué hago? Vuelvo y juego. Hago lo mismo. Hago lo mismo que esto, Miren. Control C, lo copio y lo pego. Y le digo que Atena asigne, consulto el elemento y le asigno que 0.3. Mírenlo ahí. Le aumento 0.3. Se lo asigno a temporal. Y después mando los elementos en la posición I y el valor que he modificado. De esta manera, o oh, de esta manera se recorre la región. Con el, con el fin de, recibir, de, de modificar la curva. Entonces, vamos a, atención a lo siguiente, hacer el procedimiento, a ver si realmente se, se hace la curva. Entonces, aquí vamos a modificar algunas cosas, para que no me salga vertical el proceso. Así, digámoslo aquí así. Listo, entonces, vamos a esta misma esta misma, digámosle eh, va, pero un momentico muchachos aquí y aquí le digo aquí le digo más digámosle esto así así como para que haga una tabulación ahí rapidito no nos compliquemos tanto la vida, y aquí no me, lo salte, no me salte la línea, listo ahora sí, y con base en esto entonces ahora sí voy a copio ese oh, copio ese elemento y otra vez lo pego aquí miren y ahí está sí entonces qué he hecho observen ustedes en, en, la, en la clase principal entonces lo que hago en la clase principal es eh, cargo el arreglo aquí lo cargo aquí lo consulto consulto las notas después eh, hago la curva ¿sí? realizo la curva para alterar las notas que están por debajo y aquí vuelvo y muestro las notas entonces vamos a mirar vamos a mirar si eso nos da adecuadamente entonces, hago dos, dos saltos de línea para que me muestre el título otra vez entonces, digamosle notas del arreglo aplicando curva ahí está ¿Sí? entonces salvo Compilo y ejecuto y ahí está. Vamos a mirar a ver. Vamos a mirar si esto se, se movió. Mírenlo aquí. Ya. Dice, el primer elemento que está por debajo del promedio. Ah, nos faltó. Vamos a mirar, vamos a calcular el promedio. Porque si, si no calculamos el promedio, muchachos, pues ahí sí tenemos que que antes de eso nos hagan favor y nos muestre el promedio. Entonces aquí digámosle. Llamemos el método. ¿sí? Digámosle así. Vamos a decirle, por ejemplo, que nos haga el favor y nos muestre el promedio existen Entonces, digámosle el promedio el promedio es dos puntos. Sí. Aquí está. Le digo más y le digo punto Y por acá calcular promedio. Ahí está. Sí, ahí está el promedio, miren. Entonces me lo retorna, con eso me doy cuenta cuál es el promedio para poder mirar a ver si lo está aplicando adecuadamente. Entonces salvo, compilo y ejecuto, y aquí está, muchachos. Mírenlo aquí. Dice: el promedio es 2.34, ¿sí? ese es el promedio de las notas. La primera nota sacó 5 y eh, al aumentarle, como que encima del promedio, lo aumentamos 5.3 el otro. Sacó 0.0. Le aumentamos queda 0.5 el otro sacó 0.0 el otro se aumentó 0.5 el otro sacó 2 quedó en, le quedó en 2.5 el otro sacó 0.0 le quedó en 0.5 el otro sacó 3 le quedó en 3.3 porque este que está por encima del promedio que la nota es 2.34 3 también está por encima del promedio le quedó en 3.3 este está por debajo del promedio le quedó en 2.5 le aumentaron 5 puntos este también está por debajo del promedio, le quedó en 2.5. Este también le quedó, está por debajo del promedio y le aumentó 2.5. Entonces miren, observen ustedes que de esa manera se aplica adecuadamente, ¿sí? Lo que estamos, eh, no, lo que nos están pidiendo en el taller. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo en el taller? Pues en el taller nos están diciendo es que, por favor, vaya, me dice... Cree el método de Realizar Curva en la clase Curso, la cual recorre todas las notas del estudiante y la modifica según las reglas establecidas para la curva. La asignatura del método debe ser pull y Voy, Realizar Curva. Pues si yo voy, ojo, si yo eh, he, he entendido este proceso, pues sencillamente lo que hago es: Voy a cerrar esta, esta, este proyecto, muchachos, y abro el otro. ¿Sí? Sí, entonces en este caso lo que hago yo es voy voy al proyecto y me dicen que aquí en esta parte del proyecto cree un método que me permite eh, calcular o realizar la curva de acuerdo al arreglo. Entonces eso es lo que se está pidiendo. ¿sí? Entonces, no sé, nos quedan 20 minutos y si hay alguna pregunta le vuelvo a abrir los micrófonos para que ustedes puedan preguntar. Ah, bueno, no, sí, yo, este video yo se lo regalo, no se preocupen, por, por eso lo estoy grabando. Ah, bueno, bueno, yo, yo, yo, pues, la verdad es que el video ya se pone muy pesado después de, de 15 minutos. Entonces lo que podemos hacer es, les creo una carpeta en Dropbox para que ustedes tengan acceso a él. Ah, bueno, también puede ser. Depende. Vamos a mirar a ver si, si en YouTube me permite, me permite tener ese espacio. Pero no se preocupe, vamos, hacemos todo lo posible por para que ustedes lo tengan inmediatamente. ¿Una variable para qué? Miremosla, miremosla, miremosla, Leonardo. Espera un Pero cierro, cierro este proyecto y abro el otro. ¿Cuál, Leonardo? ¿Cuál variable me dice usted? Ah, sí. Sucede lo siguiente. Venga, lo muestro y verá. Por ejemplo, observen ustedes de que yo aquí creé la variable. Aquí ya está definida, mire. Aquí está definida la variable. Pero no, ya, ya no la creo, sino que la inicializo otra vez. Aquí la vuelvo a inicializar. ¿Sí? Aquí la vuelvo... No, no yo, no. yo no la necesito volver a crear. ¿Por qué? Porque aquí ya está creada, mire. Aquí ya está creada. Y si yo la que fuera a crear, me lanza un error. Observe, mire. Me lanzaría un error, mírenlo aquí, ya. que me dice que es, eh, la, la creación de esa variable está duplicada, o sea que no hay, no hay necesidad de volverla a crear. Por eso, usted la crea acá arriba, la crea acá arriba, y una vez, como, como, como cuando usted va a recorrer el arreglo, esta variable se empieza a alterar porque empiezan a, a tener el valor de 0, 1, 2, 3, 4... Y finalmente, cuando el proceso termina, la variable termina, por ejemplo, en, en 9. Entonces, usted tiene que volverla a inicializar en 0 para volver a recorrer el arreglo. Sin necesidad, sin necesidad de que usted tenga que volverla a declarar. Entonces, usted solamente la declara una sola vez y de ahí en adelante solamente la inicializa. En el número que usted quiera. Entonces, por eso es que me observen, usted vea. I igual a 0, I igual a 0, I igual a 0. Pero no la declaro, la inicializo. ¿Sí? Y eso lo puedo hacer cuantas veces yo lo quiera hacer. ¿Es claro? Bueno. Bueno, muchachos, entonces, eh, ¿alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, entonces... Eh, ah, bueno, eh, eh, Francis me dice... Francis me dice que recorramos el, el, el taller. El taller, sencillamente, vamos a mirarlo aquí. Me, en la segunda pregunta me dice... Cree el método de dar nota en la clase curso, el cual devuelve la nota que más se repite en el curso. Debe usar un patrón de doble recorrido. Ah, bueno. Eh, es importante, por ejemplo, que cuando yo voy a, a, a recorrer con un patrón de doble recorrido, el arreglo es importante que ustedes tengan en cuenta que a partir de... De, un, de, de, de aplicar el concepto de patrón de doble recorrido me significa es que yo tengo que dos veces recorrer el arreglo y eso qué significa significa por ejemplo supóngase que vamos a tratar de hacer este ejemplo cree el método dar, dar moda en la clase curso entonces vamos a hacerlo entonces voy a crear un arreglo aquí se, se dice voy a decir que se recorre el arreglo con el fin de conocer la nota que más se repite ¿Sí? entonces para eso pues necesito me dice el postulado mismo el, postul el mismo postulado me dice que yo debo utilizar un patrón de doble recorrido ¿Sí? eso es lo que me dice entonces para eso no me complico y de una vez lo coloco aquí, observen ustedes, mismos. ¿sí? ahí está, todo eso lo borro, y estructuro, estructuro, mírenlo ahí, un patrón de doble recorrido, mírenlo ahí, entonces el segundo le digo que en vez de que sea ahí, ojo Leonardo, aquí le voy a decir por ejemplo, J, ¿sí? pero J como no lo había creado, entonces, eh, por primera vez lo estoy creando, entonces sí lo declaro, entonces, entero j igual a 0 j menor que el tamaño y le digo j más más mirenlo ahí ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer lo que voy a hacer sencillamente es que voy a parar voy a parar ahí y a j aquí sí y una vez que pare ahí y a j cojo, empiezo a, a recorrer en el segundo en segundo en ese segundo Vamos a colocarle un comentario. Lo voy a colocar aquí. Mire. Esta segunda estructura. ¿sí? Se utilizará para recorrer el arreglo y preguntar si cada elemento si cada elemento del arreglo ojo es igual al elemento del arreglo donde está posicionado el índice i y se va a parar en la primera posición J también se va a parar en la primera posición, observen ustedes ¿sí? y se para aquí vamos a, vamos a hacer un, un en este caso vamos a hacer un, una, un, un simulacro observen ustedes, vamos a bajar esto un poquito aquí vamos a parar ahí, observen aquí, ahí y abajito vamos a parar a J observen ustedes, aquí se para J, miren, ¿Sí? ¿qué es lo que pasa?, lo que pasa es que cuando yo paro, entonces, cuando yo digo, ¿qué elemento?, eh, ¿en qué elemento está posicionado I?, está en el elemento posicionado 4.5, ¿J en qué elemento está posicionado?, en 4.5, entonces digo, eh, notas I es igual a nota J, sí, 4.5 es igual a 4.5, entonces, ¿después qué hago?, corro, te lo cuento, Ah, bueno, ya hay una nota repetida, que es 4.5. Al menos una nota. Listo, entonces vuelvo y juego. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿AR su i, ar su notas? ¿O AR su i? ¿Qué elemento hay? 4.5. ¿Es igual a Arsu J? ¿Qué elemento hay en el su J? 3.8. 4.5 es igual a 3.8? No. Entonces vuelvo y corro a quién. A J. ¿Sí? Y vuelve y juega. ¿4.5 es igual a 4.8? No. ¿Te vuelve y corro a quién? A J. ¿4.5 es igual a, a 2.7? No. ¿Te vuelve y corro a J? Sí. Supóngase que aquí, supóngase que aquí existe un 4.5. Ahí, supóngase, ahí. Mire. Sí, supóngase. Entonces digo, i ¿cuánto vale? 4.5 es igual a J ¿Cuánto vale J 4.5 es igual, sí. Cuéntelo. ¿Sí? entonces ya lo cuento, ¿qué me está diciendo? me está diciendo que, que determine cuál es la nota que más se repite, en este caso la, hasta este momento la nota que se repite es el 4.5, pues, ¿por qué? porque es la primera nota que estoy apenas comparando, ese mismo proceso lo, lo hago con 3.8, con 4.8, o sea que J se recorre todo esto, se va recorriendo comparando primero con el elemento que está posicionado Y, y poco a poco lo voy comparando, ¿sí? para eso el arreglo, para eso la estructura de doble recorrido, ¿sí? aquí, y una vez que llegue J a la, a la última posición, nuevamente I, ojo, nuevamente I, se pasa a la otra posición, y J nuevamente arranca acá, en la primera posición, y vuelve y pregunta, I que es 3.8 es igual a 4.5, no, Ahora, su y, que es 3.8, es igual a su j, que es 3.8. Sí, cuéntelo. Bueno, y así, bueno, no, no j es el que recorre cada uno de los elementos, ¿sí? comparándolo con el elemento que no está posicionado, ¿quién? No está posicionado y. Eso es lo que realmente se hace para un patrón de doble recorrido. Entonces, en este caso, ojo, en este caso lo que voy a hacer es, voy a crear un contador. ¿sí? Aquí defino el contador entero contador. sí Que es el que me va a contar. Acá lo inicializo. El contador lo inicializo en cero. Observen ustedes. Y es aquí hago la comparación. que es lo que le estaba diciendo? Entonces pregunto. Sí, sí que. Entonces le digo, si oye punto, consultenme el elemento. Vamos a consultar el elemento. Sí, aquí está. Ya la posición i. Si ese elemento es igual a el elemento de la posición k Al elemento de la posición j. Ahí está, bien Si me dice que sí, que es igual, ¿qué hago? cuéntelo entonces. A contador más más y lo sí eso es lo que normalmente siempre se hace una vez al final al final yo debo de fi decir vuelvo y pregunto entonces aquí que le digo entero moda sí la inicializo en cero a moda la inicializo en cero moda es la, la nota Ah, pues no, hay, no tengo necesidad de declararlo dos veces aquí. Moda va a ser la variable que me va a almacenar cuál es la nota que más se repite. sí. Entonces, perdón. No es la nota que más se repite. Moda me va a almacenar el número de notas que más se repiten. sí. Entonces. Y, y la not. Y aquí le voy a colocar en este doble. Nota repetida. Ah, Nota repetida. Y este sí lo inicializo en cero. Observen ustedes. Ahora les explico lo que estoy haciendo en este caso. Listo. Entonces, una vez. Una vez que este ciclo ha hecho el primer proceso de comparación. Pregunto. Pregunto. Si ¿sí? qué hago le pregunto que si el contador ojo que si contador es mayor que moda qué hago pues hágame el favor y me le dice que a moda asínele ojo asínele qué asínele contador o sea que inmediatamente moda va a recibir el valor sí del número de veces que se repite una una nota y a su m le va a decir que nota repeat repetida cuál va a ser la nota repetida entonces aquí se lo voy a asignar cuál va a ser entonces le digo que oye ojo le digo que oye punto consultar nota aquí está consultar nota posición I. sí que es la, la nota que estábamos comparando ya eso eso es, y con esto, de esta manera, ojo, de esta manera es que se resuelve el ejercicio. Miren, al final, al final del proceso, ¿sí? Me va a aparecer, después del proceso, me va a aparecer que, que ¿cuál es la nota que más se repite? Porque el contador, cada vez que haga el ciclo con el i, va a contarla. Y finalmente va a decirme va a decirme cuál es la nota que más se repite vamos a ver si lo podemos hacer si lo podemos aplicar entonces en este caso nos quedan cuatro minutos antes que nos cierren el canal entonces vamos a aplicarlo vamos a aplicar aquí vamos a mandar un mensaje ¿sí? digámoslo aquí nombramos el espacio digamos Notas, eh, notas que más se repite, nota que más se repite, nota que más digámoslo así que más se repite, ok, listo, hagámoslo ahí y ya con esto entonces ejecutamos todo el proceso eh, salvo compilo ejecuto y ahí está, ahí es, me voy a aparecer el cuento mire. ah, pero no lo he mostrado Perdón, no le he demostrado Entonces cierro otra vez esto. no Aquí lo calculé para no lo he mostrado. Entonces, este es el, el... ¿Sí? Aquí está. Entonces, finalmente, atención a lo siguiente. Finalmente digo, digámoslo aquí. Colocamos este... Este mensaje, coloquémoslo aquí abajo. Pero nota que más se repite. ¿Sí? Más es igual a quién a nota rep ¿sí? y con eso la nota que más se repite es esa ¿sí? es más podemos decirlo que cuántas veces se repite entonces la nota que más se repite digamosle es es esta más y aquí mandemos otro mensaje y se repite y se repite más, le moda, más, otro mensaje, decimos veces. O sea, se repite cinco veces, tres veces, dos veces. Listo, este sería el mensaje. Entonces, vamos a salvar. Y, y aquí está, miren. Y aquí está todo el procedimiento que hemos hecho. Miren. Entonces, la nota que más se repite es 3.3 y se repite tres veces. Miremoslo a ver. Están es nota de arreglo, miren ah pero la verdad es que eh, ah bueno que la estamos haciendo con base en este con base en la nota del arreglo eh, una vez que se aplicó la curva entonces observen ustedes aquí parece 3-3 3-3 y 3-3, cuántas veces se repite esa nota, se repite, la nota que más se repite es 3-3 y se repite tres veces, miren ahí, entonces con base en esto eh, ustedes pueden observar muchachos que ya eh, se soluciona el segundo ejercicio espero este importante este ciclo es para recorrer el arreglo y compararlo con el, el índice I ¿sí? y este es el índice j que es lo que acabamos de aplicar muchachos eh, no, es por, no es por el por el momento no es más les agradezco la atención que ustedes han tenido conmigo disculpen ustedes que lo haya hecho madrugar ¿sí? eh, la verdad es que los tendré muy en cuenta su participación y su interés. No es fácil madrugar un día de fiesta. Pensé que este salón iba a estar completamente lleno. Pero pues. Pero mire Ahí ustedes. Ya ustedes mismos se podrán dar cuenta. Quienes estamos interesados en aprender. Y, y, y espero pues que esto les haya servido un poco. Nos vemos en una próxima.